Y yo creo que, por ejemplo, en este próximo foro que se va a hacer en, en Azerbaiyán, uno de los temas va a ser la cuestión de los derechos humanos en Internet. Y vamos a ser sinceros, cuando las, eh, la, la eh, Unión Internacional de Telecomunicaciones comenzó a discutir toda esta cuestión de Internet y demás, pensado que la sociedad civil se iba a, a, a forzar su entrada de una manera tan contundente y que estos temas iban a estar en discusión en este momento más bien lo consideraban como una cuestión técnica pero sabemos muy bien que la tecnología no es neutral y que es importante entonces que, que nosotros los ciudadanos, las ciudadanas también aportemos y hagamos que esta tecnología que ya no es neutral realmente nos satisfaga a las necesidades de desarrollo que tienen todos nuestros pueblos Así que si vamos a avanzar, avancemos juntos. La gobernanza es importante porque este, hace a la estructura básica de Internet, hace a su naturaleza libre y abierta, hace a la posibilidad de que este, la gobernanza de Internet no solamente es importante para mantener Internet, sino es importante como modelo en sí mismo. Es la prueba de que podemos trabajar todos los sectores en un esquema de colaboración, y incidiendo directamente, sin importar qué tan grandes, qué tan este, qué, qué tan influyentes seamos, el que tenga una buena idea y ponga trabajo puede tener influencia en el futuro de Internet. Y eso creo que es una revolución desde el punto de vista de modelos de gobierno en sí, más allá de que esto sea efectivamente un tema que, que, que atienda a las necesidades de Internet. Bueno, el futuro de Internet lo vemos como de crecimiento constante. Internet pasó de ser un recurso a ser un elemento de nuestras vidas. Eh, y el futuro de la gobernanza, o sea, lo veo básicamente como una discusión cada vez más importante, como una discusión donde cada vez vamos a tener más actores involucrados, donde los desafíos este, cada vez van a ser mayores, porque cada vez más gente está siendo afectada... ...por el desarrollo de Internet. Este, las vidas de todos nosotros hoy en día han, están siendo este, tocadas por este, la, el desarrollo de Internet. Y sobre todo, trabajar mucho en todos aquellos que todavía no han podido percibir esos beneficios. Y todavía recordemos que más de la mitad de la población del mundo... ...no está disfrutando de los beneficios de Internet y corresponde a todos nosotros poner nuestro granito de arena para lograr que, que, que Internet realmente sea global, no solamente en una cobertura geográfica, sino a nivel poblacional. <risa> Nos otorgaron fue por el desarrollo de la campaña de neutralidad en la red, para la obtención de la ley de neutralidad en la red en Chile. Y el objetivo nuestro era movilizar a la sociedad civil de una forma razonable, eh, calmada e informada para eh, demostrar a nuestros parlamentarios y a la autoridad en general cuál es el interés de la sociedad civil en, en este marco de, de, de, de la ley de neutralidad. Ahora, lo que hicimos para poder eh, manejar esta situación fue justamente si utilizar a la propia gente, sin ningún tipo de financiamiento por lo demás, para, eh, por ejemplo, escribir a sus parlamentarios en masa, lo cual es una señal muy potente para ellos al ver que tienen eh, a sus propios eh, eh, ciudadanos muy comprometidos con la campaña. Utilizamos todos nuestros contactos personales en prensa, eh, estuvimos presentes también como, como speakers en, eh, en el parlamento durante la discusión de la ley y todas estas medidas fueron, como digo, potenciadas solamente por el interés de la gente. Eh, nunca recibimos ningún tipo de aporte monetario para esto eh, aunque nos ofrecieron pero eso también significaba un poco comprometer la independencia de, de este grupo y tras más o menos cinco años de, de, de trabajo muy intenso en esto logramos que el parlamento chileno aprobara la ley con una unanimidad absoluta en la Cámara de Diputados y tan solo con una abstención en el Senado y eh, convertir en realidad este proyecto que a, había estado, por decirlo así, en, en, en grandes foros de discusión durante los últimos 10 años en el mundo en general. Esta es mi segunda participación en el, en el foro de gobernanza y a mí me pareció excelente. De mucha calidad, de mucha riqueza, creo que también la, el hecho de que sea en Colombia, Colombia tiene, eh, tiene desarrollos muy desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil, y hay una riqueza de experiencias y de aportes que se están viendo en este foro. Por supuesto, también con la participación de los compañeros, los colegas extranjeros, pero eh, ha sido un foro muy rico, con, con los debates eh, intensos, profundos y con mucha eh, eh, diversidad de opiniones. A mí me ha gustado es un espacio donde tú puedes eh, compartir tus experiencias nacionales, pero ver también lo que se está haciendo en la región y ver por dónde van también los movimientos políticos eh, para defender este internet abierto. Me pareció muy, muy bueno todas la, este, las propuestas y, y los temas que se llevaron en el grupo de apertura, sobre todo los, que te, los temas relacionados con la neutralidad de la red, el tema de acceso al conocimiento y, y bueno, cómo la región... ¿Debería posicionarse en el jefe de Bakú con respecto a estas temáticas bueno, que son importantes para, para que Internet siga pues, como hasta hoy, no? Lo que a veces no entendemos es que este es un foro y un foro no hace. Un foro provee un sitio para debatir y hablar. Así que a veces cuando la gente habla de que, bueno, pero ¿qué se hizo? ¿qué se logró? Bueno, se habló, porque lo que se hace es hablar, es debatir, es intercambiar ideas, buenas prácticas y aún malas prácticas. Y no se busca resultados, o sea, decisiones, reportes, se busca efectos, pienso yo. O sea, hay diversidad de opiniones, no hay consenso, pero yo pienso que eso logra efectos sobre cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta. De, de lo que están haciendo los otros y cómo lo ven de su punto de vista, y así aplicamos a lo de nosotros. Así que yo lo, ha, yo lo he visto fantástico, porque ha sido participación, no ha sido presentación, ha sido participación, no ha sido escuchar, ha sido participar. Y yo por lo menos he aprendido muchísimo.